sobre el pluralismo jurídico, ética y derechos humanos, eh, aquí en la Casa de las Humanidades, eh, cuya dirección está a cargo de la maestra Mariana, a quien agradecemos profundamente, agradecemos por supuesto su presencia de todos y todas el día de hoy. Vamos a contar con la presencia, me dice eh, nuestro invitado, que, que no lo presente, que ya no es necesario. Sin embargo. Para mí es un placer, es un honor siempre contar con su presencia, contar con su apoyo. Eh, he de decir que desde la primera vez que, que me comuniqué con él, ya hace como tres años, eh, siempre voy a agradecer que él me respondió directamente como si me acabara de ver, como una amiga más. Y yo creo que eso determina mucho las personas con las que nosotros tenemos algún tipo de relación siempre. Esa primera impresión se queda en el corazón yo creo de todos y habla mucho de quién es nuestro invitado del día de hoy pues Alejandro Solelinde Guerra nuestro, nuestro querido padre Solelinde. ya no voy a leer todo lo que tenía preparado por indicaciones superiores no, no, no. Eh, pero bueno no está de más decir por supuesto que su presencia es la presencia de una persona que ha caminado con las personas que más lo necesitan en México y más allá de nuestras fronteras por supuesto, lo que le ha llevado no solamente riesgos de vida, de seguridad, eh, sino también reconocimientos, premios en materia de derechos humanos, el reconocimiento a su trabajo, a su trabajo de vida, a sus pasos, junto con los pasos de aquellas personas que necesitan este este cariño. Porque al final de cuentas, toda esta importancia y este caminar juntos se traduce en cariño. Eso es lo que, es, es lo que necesitamos como seres humanos, considero yo. Así pues, ya no digo más nada, sobre todo tomando en cuenta la hora, y voy a dar la, la palabra a nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Solalinde, agradeciéndole por supuesto siempre su, su trato hacia, hacia mi persona, hacia los proyectos que le presento, por supuesto a Paola, por supuesto a Jorge, eh, muchas gracias siempre que están aquí con nosotros acompañándonos, y bienvenido, adelante. Gracias bueno pues yo eh, creo que ya conocen a ustedes a, a Manuel es abogado eh, ha trabajado durante mucho tiempo en el, en el congreso también como asesor del senado en temas migratorios y además de ser un muy buen amigo realmente me ha asesorado muy bien en estos temas, yo le invité porque van a ver ustedes que el tema de hoy tiene que ver un poquito con algunos temas de, de opinión de jurisprudencia de abogados. Entonces, pues, primero quiero decirles el título de esta propuesta, Aportación Sociológica del Joven Jesús de Nazaret, a un siglo XXI diverso y confrontado. ¿Lo voy a repetir? Aportación sociológica del joven Jesús de Nazaret a un siglo XXI diverso y confrontado. ¿Cómo les suena esto? ¿Sí? Pero yo diría que las miniaturas son la es una interpretación. Quizás es como se puede interpretar la palabra de, de Jesús para, la, para el contexto, la coyuntura pues, mexicana o, o bueno, en este caso, o internacional, uh -huh. en materia de derechos humanos. Bien. Bueno, para mí yo lo veo más como sociólogo que ando estudiando. Como esta eh, lucha de, de, de sub subculturas que hay en la ciudad dentro de la complejidad de la ciudad yo lo hablo desde mi pequeña visión que tengo del mundo que afortunadamente las redes sociales Youtube, todos estos canales me han abierto los ojos a muchísimos desde Jalife, sus participaciones desde usted el año pasado y las entrevistas que ha dado en internet todo a, toda la globalización que tanto nos llamaban globalifórbicos o, o eso nos ha permitido como abrir nuestro mundo. Yo entiendo eso que nos dice en su título, cómo Jesús aporta a este nuevo siglo XXI. Correcto. Acá ah, Me interpreto como la encarnación de la palabra, en términos sociológicos, digamos, este, el lenguaje performativo, cómo hacemos posible con nuestra acción la materialización de la palabra. Es es medio teológico yo lo no considero que es como aterrizar lo que es en este aspecto de la religión pero por la parte espiritual y de unirse como un hermano pero ya desde un contexto sociológico por el hecho de las necesidades que están viendo muy reales en las situaciones que se están viendo y en esto que es la diversidad de la confrontación por las situaciones tan difíciles que se está viviendo que hay que retomar como esta parte de la Iglesia pero más que nada realmente para ayudar ya dentro de un contexto social bien, gracias ¿alguien más? ¿escuchaste el título? un poquito <risa> claro, mi padre. ¿no quieres que te lo repita o lo tienes en mente? lo tengo en mente adelante bien. Jesucristo se entiende a través de la sociedad por su ejemplo la dicotomía que existe entre el actual, entre un sí o un no, entre un negro y un blanco, y esos matices es el que nos da el entendimiento de la misma sociedad, de su, actar, de su actuar y de su pensar. Uh -huh. Él pensaba de cierta manera e iba aprendiendo de sus interacciones con la sociedad. Entonces, me imagino que así debe de, de ir enfocado, o a eso se refería el título. Claro, ¿por qué no te pasas para acá, miren a qué lugar? es que miren, yo les pregunto esto porque no es muy, muy usual que alguien que está exponiendo desde el título les pregunte qué piensan a qué les suena porque este este título de esta propuesta mía eh, lleva toda una, una fundamentación primero quiero decirles que, que todo lo que alguien diga siempre va a ser una interpretación ¿sí? o sea, todo lo que yo les diga y todo lo que les diga quien sea es una interpretación siempre siempre, siempre por eso hay que ser muy realistas de que quien nos va a hablar va a decirnos su visión y que también decirles que así como hay una extraordinaria diversidad de culturas, de maneras de ser, de todo, también hay una extraordinaria diversidad de visiones. Y las visiones son importantísimas, porque las visiones son ya el resultado, la suma, la síntesis, la maduración de todo lo que una persona es. Ha visto, ha sentido, ha creído, ha luchado, ha experimentado. Es su visión. Y es, es importante retroceder un poquito para decirles que pues, quien les está hablando eh, preparó esa manera de ver las cosas de una forma también diversa, también distinta. Porque yo era un chavo de, de barrio, con la Santa Julia, ¿verdad? con muchos problemas. El mediocre, inteligente sí, sensible sí, pero muy conflictivo. De repente, yo creo en Dios, de repente Dios me llama, me, me elige, me escoge, entre tanta gente mucho mejor, pero bueno, me escoge sin saber yo por qué. Me va preparando, desde que llego yo al seminario, me va preparando con personas extraordinarias, que me hacen ver las cosas de manera diferente y me entrenan para estar cambiando no para cambiar sino para estar cambiando y me hacen analizar empezar a analizar las cosas y generar una conciencia crítica y también me hacen como sentirme muy firme de ciertos referentes como en este caso Jesús, y te este lo voy a explicar. Y después, cuando vienen muchas opiniones, vienen los cambios y los no cambios, y el miedo de la iglesia de seguir cambiando, porque hay otros factores que yo no tengo, como intereses económicos o políticos, de repente yo sigo cambiando. Pero como hay un choque con la estructura, ¿verdad? una estructura que no admite la diversidad, humana, ¿eh? y que supone además, por decreto la uniformidad de pensamiento y de todo yo me vi en un momento dado a los tres años que faltaban faltaban tres años para ordenarme, y tenía siete años como seminarista yo dije, ¿qué voy a hacer? voy a seguir en el riel en el caminito hecho voy a a seguir siendo como alguien que va a salir como un resultado estándar, convencional? Y yo dije, no. Y me salí del seminario. Decidí salirme. Decidí salirme del seminario. Y salirme no significó estar dentro o fuera de una institución. Significó tener la posibilidad de una nueva forma de ver las cosas. Ya no desde adentro, sino desde afuera. Ya no desde arriba sino desde abajo. Y ya no desde el clericalismo, ¿verdad? Que a veces el pensamiento se uniforma también y ya no puedo ver bien. Yo dije, no, me invitaban a ir a Roma a estudiar, me negué a ir a estudiar a Roma, porque yo ya intuía que si yo iba a Roma a estudiar, iba a ser un sacerdote así como estándar. Pero después, faltando ya pues, tres meses para que se terminaron mis estudios, ese Dios que me llamó, porque me llamó, Dios existe y me llamó, y que me preparó de manera distinta y que me inspiró, salirme de los caminitos hechos y lo convencional para, para poder estar en un mundo más acuerdo más acorde a lo que yo estoy viendo hoy. Yo no puedo vivir del pasado, puedo aprender del pasado, pero tengo que vivir y responder en el, en el tiempo de hoy. Y entonces descubrí un mundo de jóvenes, descubrí un mundo de mujeres, descubrí un mundo de laicos, otra visión. Y, y todo esto me sirvió. Bueno, yo cumplí conformarme de manera distinta, y Dios también cumplió, para ordenarme. Porque nadie creía que yo me fuera a ordenar. ¿Cómo? Si hasta un sindicato de seminaristas hizo Imagínense... Era tremendo de verdad. Me decían que estaba yo fuera de la iglesia, que estaba excomulgado, que no sé cuántas cosas. Bueno, pues ese Dios que existe le interesa el cambio, le interesa que estemos abajo con la gente caminando. Ese mismo Dios se preocupó por hacer una iglesia en movimiento con un fundador extraordinario, un joven, un chavo, increíble, que, que hizo la, el cambio en movimiento, caminando, con jóvenes, con mujeres, con algo increíble. ¿Me cumplió? Otro día les platico cómo es que me cumplió, porque no es el tema. Pero me ordené antes que mis compañeros. Y yo seguí cambiando. Y me seguí relacionando ya como sacerdote, con teólogos de la liberación. Empecé a conocer muchas personas. Y... Y seguí analizando las cosas y seguí viéndolas. Y llegué a una conclusión. Miren, que hay muchos Cristos, hay muchos Jesús. Hay tantos Jesucristos, así como un abanico en menú, para que cada quien escoja el que le convenga, que cada quien escoja el que le guste, o el que le interese para justificar muchas veces poder, dinero, comodidades, privilegios, ser sí, razones. Pero yo me fui al fondo, porque la iglesia del siglo pasado, el Vaticano II, dijo que la iglesia tenía que cambiar, pero no dar recetas de cocina, pero sí pistas. Y dijo que una pista muy buena era volver a las fuentes. ¿Quién es la fuente? Pues Jesús. ¿Pero cuál Jesús? Él dicen que dijo, el Jesús oficial, ¿cuál? Y yo me fui a la fuente, y la fuente son los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Ahí no hay de que dicen que dijo, ¿eh? Ahí tú directamente vas a ver lo que la comunidad durante 30 años guardó en memoria con una tradición oral, porque nadie escribió nada. Jesús nunca tuvo libretitas, no tenía grabadoras no tenía plumas, no había nada, nada, él sí sabía leer y escribir, algunos de sus discípulos a lo mejor no, las mujeres, tal vez María Magdalena sería la única que supiera, las demás no creo, María, la madre de Jesús, era analfabeta, ella tampoco, era una mujer de su pueblo, que con gracia, sin pecado, ustedes quieran, pero era una mujer de su tiempo y de su cultura machista, y no, tampoco le permitían ir a la escuela ni aprender a leer y escribir. Entonces, no había nada y lo que se quedó en la memoria histórica, eso es lo que la comunidad guardó y después transmitió. de cuenta que fue como un rompecabezas de ir juntando lo que cada quien había vivido y experimentado con ese joven de Nazaret. Y entonces, como en un rompecabezas, los, los eh, que llamamos evangelistas, fueron juntando los testimonios, acomodándolos con alguna intención. Es este, de este joven, el que, del que yo les estoy hablando, La, si yo digo, fíjense, si yo le dijera, ¿saben que le voy a explicar? La teología del reino de Dios. Yo no vine a dar sermones, no me interesan los sermones, no quiero el aspecto religioso, porque no quiero rebajar a este joven, a un objeto de adoración